Muy buenas noches a todos los y las participantes del grupo Topsa Academy. Mi nombre es Meida Monzón y les doy la bienvenida a este nuevo conversatorio e intercambio de ideas por el aniversario de Topsa. Estoy muy contenta de estar en este evento que organiza Topsa Perú y me va a acompañar en este momento Nino Andrade, que es consultor de Topsa para conmemorar esta fecha tan especial, nada menos que los 54 aniversarios de Topsa. Bienvenido, Nino. Así es, buenas noches, Meida, muchas gracias por el pase, y aquí también saludando a todos nuestros, y, a nuestros queridos y amigos ¿no? ¿Están del gremio, ahorita, el gremio, por acompañarnos en esta fecha tan especial, como bien lo acabas de mencionar, el 54 aniversario de TOXA en la cual me siento muy contento, muy contento y muy entusiasmado también por este, esta celebración, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a tener unos invitados también muy especiales en las cuales ya los vamos a presentar. Ya sí. los vamos a presentar, así es Nino. Como tú has mencionado, hoy nos van a acompañar a algunos colaboradores que representan a todo el equipo TOPSA a nivel nacional, porque gracias al trabajo y el compromiso de nuestra gente, celebramos un aniversario más. Qué bonito, qué, qué emocionante. Siento así la alegría. Hoy día estaríamos seguro presencialmente celebrando, pero bueno, lo hacemos por este medio, por la cámara y se siente la vibra. ¿Cómo te sientes tú, Nino? No sé si me gustaría que por ahí nos cuentes un poco acerca de la historia de Topsa, tú que tienes tantos, tantos años aquí. Bueno, yo sí como, como siempre lo repito y lo recalco, sobre todo en esta fecha muy especial de celebración, me quedo muy contento de pertenecer a esta familia, digo yo, ya no es un centro de trabajo, sino es una familia, ya que hemos compartido tantas experiencias, ¿no? Y siempre de la mano con esta empresa que siempre procura mantenerse a la vanguardia de los productos ópticos, tanto con tecnología, tanto con servicio, ¿no? Procurando... Eh, mantener ese contacto amigable con nuestros clientes, brindándoles lo mejor de lo mejor, sea en productos, sea en comunicación. Hemos, eh, hemos sido los primeros, pongamos en ma manejar la tecnología FreeForce aquí en, eh, en, la, en la óptica peruana. ¿no? En y el hemos, 2009, según me han contado. Así es, así es, fuimos los primeros, los pioneros en ese, en ese campo. En el campo de las comunicaciones también eh, siempre buscamos que mantenernos en contacto con ellos. También es así que tuvimos una revista, Toxa News, ¿no? que fuimos uno de los pocos que eh, editaron una, una, una publicación como esa. Luego también tenemos ahora, la, la, la, utilizando ya la tecnología, también la, que la oportunidad que nos da el Internet, el Tox Academy, ¿no? en la sí. cual se han tratado varios puntos muy interesantes y muy importantes, acerca de esta linda, linda carrera que es la óptica y la optometría, ¿no? Siempre también esperando así que nuestros clientes, nuestros amigos, les digo yo, ya no son nuestros clientes, sino nuestros amigos, siempre nos apoyen con eh, preguntas, con eh, deseos de qué, qué temas tratar, porque siempre vamos a procurar satisfacerlos a ellos, ¿no? Entonces, este, yo me siento muy contento, como te digo, ya. ¿eh? Tengo 21 años en la empresa y esos... 21 eh, años, Nino. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿No? Qué rapidito. ¿Cómo? Ha sido <risa> como ayer. Ha sido como ayer. Pero qué bonito sí, sí, sí. lo que comentas, que se ha creado una gran familia a nivel nacional, porque eso es lo que se siente. Tops Academy es un gran espacio, una plataforma donde, como tú dices, la tecnología ha abierto este espacio para que puedan intercambiar ideas, consejos, aprender también, que es lo bonito, ¿no? De algún modo, entre ustedes, entre, vamos ahí preguntando y aprendiendo de, esta, de este gran rubro. ¿Qué, qué hermoso, aparte que somos, bueno, número uno, por supuesto, TOPSA es número uno, es, es calidad, ¿no? Es, siempre mantenemos una calidad y qué bonito hoy día celebrar el aniversario 54. ¡Qué felicidad! Compartir eso, ¿no? Compartir eso, no me da A mí me, me agrada bastante porque lo compartimos entre todos. Ya no solo la sede de Lima, porque TOPSA ha crecido a nivel nacional. Estamos prácticamente en todas las regiones, en todo el departamento y ahora, pongamos en este momento... Estamos unidos prácticamente toda esa gran familia de Toxa y Así a la vez, es. a la vez haciéndonos partícipes, que nos vean nuestros amigos también este de el gremio óptico, ¿no? Entonces, imagínate esa celebración, ¿no? Que con este, con esta terrible pandemia que no podemos abrazarnos, pero podemos estar comunicados, estar enlazados con, con todos nosotros, ¿no? Y hacer un abrazo virtual, una celebración virtual. Eso. Un abrazo virtual. Y tal cual como tú lo has mencionado, como estamos a nivel nacional, hoy día tenemos invitados también de, de nacional, bueno, nacionalmente. Y es más, sí. sin más que hablar, vamos a presentar al primer invitado que viene nada más y nada menos de Trujillo, el señor. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez pertenece al equipo CD de Trujillo, lleva más de 20 años en la empresa y ha hecho una línea de carrera que le ha permitido conocer diferentes áreas. También es un cantante aficionado, mire, le encanta el fútbol y tiene una niña de 13 años, es un gran padre y muy amoroso con sus, con sus padres también. Lo consideramos como uno de los pioneros toda una institución, el señor Carlos, por su amplio conocimiento en el rubro óptico y es un gran colaborador con sus compañeros de trabajo. Bienvenido, Carlos Sánchez, por ahí estás, por favor, te damos la bienvenida. Hola, Carlitos. Muy buenas noches, ¿qué tal? Mi eh, nombre es Carlos Sánchez, mensajero de Trujillo, eh, es una gran felicidad eh, Pertenecer a esa gran familia, ¿no? Como esto se agradeció. Y a la vez también por estar celebrando los 54 aniversarios de esta gran empresa, ¿no? Bueno, eh, mi experiencia laboral, ¿no? Que eh, inicia, eh, que tengo con la empresa, se inicia en el año 2000. ¿no? Eh, en el año 2000 inicio este, este trabajo con, con la empresa, ¿no? Eh, donde pasé por diferentes administraciones, ¿no? Como en el caso del señor Carlos Amarra, la señora Mónica Brito y la señora Isabel Saldaña, en la actualidad. Eh, es más, agradez agradezco también a ellos por enseñarme los valores, la ética y el trabajo en conjunto, ¿no? Para, para lograr ese objetivo. En el cual también eh, he sido testigo durante estos 20 años de servicio de la evolución eh, tecnológica como tanto digital. De, de la empresa, no, en la fabricación de nuestros productos ópticos ¿no? para así brindarles eh, un servicio de alta calidad eh, de manera personalizada y siempre con el respaldo de nuestra empresa y en la cual también, me, como digo me siento orgulloso porque me ha dado grandes satisfacciones la eh, empresa, así como mi desarrollo como persona Qué felicidad tenerte, Carlos, aquí. Bueno, a mí me gustaría como hacerte una pregunta ¿no? Eh, con respecto a cuál consideras que es el principal valor o el que más te agrade de TOPSA, ¿no? Y si nos puedes contar alguna anécdota sobre eso. Bueno, lo que me agrada de, de, de TOPSA y como equipo de, dentro del de CDE Siempre, y con el apoyo eh, continuo de la señora Isabel eh, Saldáñez, el cual siempre nos motiva para poder eh, sacar, sacar adelante y desplegar y a la empresa. ¿no? Eh, una de las anécdotas ¿no? durante todo este tiempo ¿no? eh, pasó en, en los años que tuvimos el tema del fenómeno del niño, en el cual pues, eh, surgió fue afectado bastante por el, por el tema del fenómeno. tema, eh, nos, nosotros, para seguir brindando el servicio continuo a los clientes en esta clase de situación corti, cortuita, eh, de manera rápida, la señora Isabel o sea, nos, nos dio la, la idea de comprar las cuotas, eh, los azules para podernos mantener ¿no? eh, equipados. Claro, claro, qué, qué, qué interesante lo que acabas de, col, de, bueno, de colocar, ¿no? Con respecto a que también se forma de algún modo, como bien mencionaba Nino, una gran familia, ¿no? Para, para poder apoy, apoyarnos mutuamente, ¿no? Y quisiera saber contarnos alguna otra anécdota en particular, por ejemplo, no sé, suelto, ya que estamos muy cerca de estas fechas, una, alguna anécdota de concursos de Halloween, por ejemplo. <risa> Claro, eh, en, en casa, por ejemplo, de fiestas, necesariamente no en fiestas de calor, sino que también, por ejemplo, en los tiempos de Navidad, ¿no? Siempre eh, estamos atentos eh, de brindarles eh, algún, algún tipo de, eh, de, de servicio o, o algo adicional para nuestros clientes para que se puedan eh, sentir contentos, ¿no? Y seguir... Eh, confiando en la empresa, ¿no? En el caso fuera de productos que le podemos brindar. ¿no? Uh -huh. Claro, y con respecto a esto que me acabas de mencionar, Carlos, eh, ¿cómo crees que Topsa ha afrontado la pandemia? no? ¿Qué, ¿Qué facilidades pudo brindar a sus colaboradores y a sus clientes, que bien lo dicen Nino no son sus amigos? Eh, Topsa como empresa en momentos de pandemia un momento nos puede brindar el, el apoyo, ¿no? más bien el apoyo constante, ¿no? porque siempre eh, llegó este tema de la pandemia y nosotros estábamos en una incertidumbre ¿no? de lo que podía pasar. ¿no? Entonces, siempre, todos, como todos los colaboradores, tenemos familias y estamos pendientes de eso, ¿no? pero toxa nunca nos dejó de, de, de respaldar en esos momentos. ¿no? De una u otra forma, Siempre ha estado con nosotros, eh, siempre apoyándonos en, en todo aspecto, ¿no? Sea económico, eh, eh, por ejemplo, de, de, de, de, de querer algo, ¿no? Es, eh, siempre todos ha estado ahí con nosotros, eh, pendientes en cada momento. Qué bueno que se hayan sentido siempre igual acompañados, como lo dices, fue un momento muy duro y TOPSA pudo afrontar y ahora estamos aquí celebrando los 54 años de TOPSA ¡Qué lindo! Carlos, por supuesto, a ustedes, a ustedes un gran aplauso virtual que quizás, bueno, no se escucha, pero se siente. Muchas gracias, Carlos. No sé si Nino desea hacerle alguna pregunta a Carlos. Una, una, una acotación más que todo, ¿no? Acabo de escuchar de que mi estimado Carlos es un cantante aficionado. Bien, lo hubiéramos aprovechado para que nos dé una pequeña serenata, ¿no? ¿No? Eso, de, de, de, de, de, de, de escucharlo. Sí, sí, es verdad. <risa> Carlos, ¿cuánto tiempo te, claro. te encanta, o sea, ¿te encanta cantar así por aficionado o, o lo haces profesionalmente en las fiestas, en los eh, cumpleaños? Claro, eh, me, me gusta bastante tanto, eh, como, como afición. Eh, sí, en algunas oportunidades he participado eh, siempre en... en actuaciones, o eh, que en la institución del de, de colegio de mi hija siempre he dado esa forma no como poder eh, apoyar a mi hija, ¿no? ya que tengo esa, ese don del tema del canto, entonces eh, eh, me gusta o sea, eh, desarrollar en este, ese aspecto. Todo. Bueno, entonces para el 55 aniversario tendremos una serenata de Carlos. Creo que es momento de que se comprometa que el próximo año nos haga una serenata, Topsa. Lo agendamos, lo agendamos. Lo agendamos hermoso muchísimas gracias carlos yo voy a estar presente ahí carlos mirando la serenata que nos vas a hacer gracias por estar aquí gracias por por tu experiencia por compartirnos hermoso conocerte ahora vamos a continuar con una invitada también que viene nacionalmente desde tacna ella es tammy estrada tammy es telemarketing de cd de tacna es apoyo de marketing y capacitadora de nuevos centros de distribución. Lleva más de 10 años en la empresa y ha hecho una línea de carrera que le ha permitido conocer diferentes áreas. También ella es mamá de una pequeña de 8 años y es deportista. Además, un excelente profesional siempre dispuesta a afrontar nuevos retos. Bienvenida, Tami. Tami. ¿Cómo Bienvenida, Tami. Hola, tal? ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? Buenas noches, buenas noches con todos. De verdad, este, contenta también por estar, por la invitación y contenta de celebrar los 54 años de, de la empresa ¿no? que, que me acoge, que me ha aceptado y, bueno, me ha hecho crecer profesionalmente. Como ya lo mencionaste, es, bueno, yo soy una persona sencilla, soy sincera, eh, me gusta bastante colaborar y bueno, sí, dentro de mis aficiones, no aparte de jugar ajedrez, también bailo marinera. Y bueno, una de mis pasiones es salir a correr en las mañanas, estar en contacto con la naturaleza eh, y estar así desde muy tempranito salgo a correr. Y Qué bueno. lindo, mira, me deberías contagiar esa, esa energía, mira, bailas marinera, haces deporte, sales en la mañana. ¿Qué? Y ajedrez, y es madre, es madre. Sí, tengo una pequeñita de ocho años, Renata Macarena, eh, que ella bueno, es, es uno de mis, de mis motivos, ¿no? por los cuales este, día a día me, me esfuerzo en salir adelante por ella. Tengo una pequeña familia porque solamente somos tres, mi esposo, mi hija y yo. Bueno, y mi esposo que siempre me apoya al 100% en todas mis decisiones. ¿no? Le agradezco. Qué lindo, sí. qué lindo, Tami, eh, lo que nos acabas de decir, toda tú tan activa. Me gustaría hacerte algunas, alguna, algunas preguntitas, a ver, con respecto justamente a, celebrando nuestro aniversario. ¿Por qué crees que TOPSA se ha consolidado como el aliado del óptico independiente? Bueno, lo que yo pienso es que todo tiene que ver con el servicio. Nosotros le damos eh, al cliente nuestra, nuestra calidad, nuestra atención personalizada y estar siempre detrás de ellos, este, visitándolos, llamándolos constantemente, viendo sus necesidades, sus inquietudes, ¿no? Y ellos siempre felices, estar con, al contacto con nosotros, estar siempre innovándoles los productos que tenemos, que ellos estén al tanto eh, de la tecnología, ¿no? Y desde yeah. a la mano también con los consultores, los capacitadores, que, que siempre están eh, prestos a que nosotros les, les llamemos y, y ellos poder resolver todas sus inquietudes eh, en cuanto ¿no? a lo que es la óptica, en cuanto a productos. Claro, claro. Qué, qué interesante. Bueno, lo que acabas de colocar, que siempre estamos... Eh, innovando en constante innovación es un servicio personalizado aparte que tú eres es una gran colaboradora nos gustaría también que nos cuentes alguna anécdota que tengas en el eh, bueno en la empresa en Topsa. alguna anécdota en, de, en de Halloween el, en el sede tanna nosotros siempre hemos trabajado en, en equipo en grupo yo pienso que ellos son como mis hermanitos ya eh, hemos consolidado tanto porque yo tengo ya 10 años trabajando eh, con ellos, somos 7, y ahora bueno, estamos un poquito alejados uno del otro porque yo me encuentro en el CD Cajamarca, pero de corazón siempre lo recuerdo, estamos constantemente comunicándonos, apoyándonos, ¿no? Y bueno, normalmente para cualquier actividad que se presenta, eh, así sea el Día del Padre, de la Madre, Navidad, Halloween, ¿no? Que, que participamos eh, hace dos años. Todo reciclamos, tenemos este, esa, eh, digamos que esa manía, tenemos una caja donde guardamos papel, guardamos los cartones y siempre estamos este, juntando para reciclar. Y para Halloween lo que hicimos es nuestros propios trajes, los confeccionamos, tuvimos todo un, para, para la grabación, tuvimos todo un proceso, digamos, de, de logística, digamos. Uh -huh. Y, y nos hemos maquillado entre nosotros, trajimos cámaras, hicimos velas y, y ganamos. Eso fue lo importante que ganamos el, el, el concurso. Qué lindo. Y todo con, con material reciclado. Todo reciclado, todo fue reciclado, ropa que ya no usábamos, nos hemos pintado, eh, todo lo que teníamos ahí en la mano. Y tengo un compañero, el de almacén, José Luis, que le encanta hacer manualidades. Y de los contómetros, todos los tubitos de los contómetros de papel, que le encanta el guardar, y hace bonitos árboles. Árboles, hace jueguitos así para colgar, cosas de Navidad. Interesante todas las manualidades que él tiene. Claro, y sí. e interesante crear los vestuarios también desde ese material, ¿no? Porque aparte circula, no usualmente votamos, es una gran lección de que nuestro planeta está casi al colapso y qué bonito lo que acabas de decir Tami de poder reciclarlo, usarlo para los, para los disfraces de Halloween yo lo voy a hacer, lo voy a tomar en cuenta y ahora que viene Halloween voy a ver qué cosas ahí puedo reciclar y, Claro, y, fabuloso Sí, sí. por ah, supuesto sí. que sí. Me gustaría contarles un poquito de cómo ha sido mi trayectoria en TOPSA Justo eso te iba a preguntar también, me gustaría saber, tengo muchas sí. dudas, tú que eres tan, tan habladora, me encanta. Cuéntanos, ¿cómo así iniciaste e iniciaste aquí en TOPSA? Bueno, yo ingresé como telemarketing, obviamente el rubro era nuevo para mí, pero de verdad me sentía bastante motivada porque soy de las personas que se ponen metas y me gusta alcanzarlas, entonces... Eh, quería que en el menor tiempo posible lograr, ¿no? Conocer, involucrarme y creo que lo he ido logrando. Y a la vez, posteriormente ya asumí cargos de administración, administración también en el sede, la oportunidad me la dio la señorita Viseira. Y de ahí he estado administrando también el sede Arequipa, que es un poquito más grande, ¿no? Saludo a los chicos de Arequipa, ellos también son un equipo muy, muy unido, muy compenetrado. Tienen bastante rotación, bastante movimiento. Me encanta su trabajo porque es, es amplio. El sede de en sus buenos tiempos eh, y de la misma forma empezó a, vendíamos pues este, era diario el trabajo constante porque nosotros atendemos clientes de Chile, atendemos clientes de Hilo, atendemos clientes de Moquegua Está muy cerca, este, ¿no? Sí, está muy cerca. Ya, bueno, hablando ahorita de la, de la pandemia, este, la frontera está cerrada, ¿no? entonces este, el CD un poquito que ha bajado lo que son sus ventas, pero, pero era muy lindo tener así el movimiento diario, la atención, las llamadas, ¿no? entonces este, así he ido yo creciendo, aprendiendo, entonces y pues, posteriormente he asumido el, el cargo de capacitación también, he ido a capacitar al CD Yacucho, eh, muy buenas las señoritas que están en el C de Ayacucho, Rocío, Fiorella, y bueno, están creciendo también, no están creciendo, y me da gusto haberles este, dado un poco de mis conocimientos para que ellas este, avancen. Ahora me encuentro en el C de Cajamarca, de la misma forma los estoy capacitando, dos jovencitos, interesante, ellos también ponen bastante de su parte, también es nuevo eh, el rubro pero ahí estamos dándole y creo que estamos empezando con un muy buen pie y bueno, todas las ganas no de, de tener este sede ya competitivo con los demás. Y bueno, y la oportunidad que me han dado último eh, de integrar el, el área de apoyo de marketing y logística junto con Juliana Montero, que le agradezco la oportunidad que ya me ha sido la que me ha estado capacitando día a día y bueno, yo nomás poniendo pues todo de mi parte, ¿no? Y muy bonito de comprometerme y comprometerme en el mundo pues, de, las, de las activaciones, de las compras y todo lo que, lo que albarca, lo que es este, marketing, ¿no? De verdad que me encanta, sí, de verdad. Has hecho una carrera admirable también te felicito creo que eres tan eh, perseverante con respecto a, a lo que deseas y por eso has llegado hasta donde estás mira ahora que estás en actualmente estás en Cajamarca ahorita estoy en Cajamarca sí ahorita estoy en Cajamarca y qué de tal el es que sí. por allá hace frío es, digamos que ha empezado a llover y, pero yo no normalmente no siento frío de verdad en la lluvia bueno me encanta caminar bajo la lluvia, pero acá es... Poco pero triste. también haces deporte en Cajamarca, también sales a correr Sí, sí, estoy saliendo en las mañanas, de verdad, eh, precioso. Me encanta porque sale un sol radiante en la mañana, como que se pone templado. He encontrado una buena ruta y ya pues todas las mañanas me salgo a, a trotar, a correr. Y he encontrado algunos grupos de chicas y chicos que también realizan el deporte. Y bueno, hacemos grupos, pues Y ahí nos, nos mandamos todos a correr. Qué bonito, qué bonito, Tami. Sí, sí. Aparte que has adquirido un montón de conocimientos también en TOPSA. Siento que manejas ahora, que estás en Cajamarca, tú capacitando. Te felicito por haber estado. Yo, eres una mujer admirable. Muchísimas sí, gracias, gracias. Por, estar, por estar aquí. No sé si Nino desea hacerle alguna pregunta a Tami. Más que todo recalcar también la, la buena labor que realiza Tami. La conozco desde el CD tagna y es que es una gran muestra de que, por ejemplo, se puede hacer carrera en toxa ¿no? Porque ella nos está contando de sus inicios, prácticamente eh, fue algo nuevo descubrir el mundo óptico, ¿no? Y ha ido aprendiendo. Eso muestra que gracias a, a, a, a su empeño y a la colaboración que logra con toda la empresa, ha ido, mira, aprendiendo, adquiriendo nuevos conocimientos, y mira, ahora ella, ella de, de estar capacitándose, ahora pasó a capacitar al personal. Capacitar. ¿no? Mira, y en Cajamarca. Que... Exacto, sí, pero sí, no, sí. Eh, me agrada mucho saber así que, así como ella, otros compañeros también hacen lo mismo, ¿no? Entonces, eso es bastante agradable, como te digo, porque es que mejor muestra de, de, de, de mostrar, digamos así, nuevamente reiterando el término, mostrar que lo grande que es Toxa, ¿no? Y que nos brinda esa oportunidad de, de, de sobresalir, porque nos, eh, digamos, es una, una forma de eh, demostrar de, de lo que con nuestro esfuerzo, todo el personal, ¿no? Todo, todo el personal puede surgir, ¿no? Qué bonito, me alegra eso de estar de Tami, te felicito también. Gracias, Nino, gracias. Qué lindo, Tami. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor para, para nosotros tenerte en este espacio y que nos hayas compartido todo lo que nos has contado. En este momento me cuentan por aquí que vamos a ver unos videos que nos han enviado. Ah, qué interesante. Nos han enviado unos videitos saludándonos por nuestro aniversario, así que vamos a dar el pase a los videos y disfrútenlos. Estoy feliz de pertenecer al grupo TOPSA, de Cusco. Feliz aniversario 54 años. Hola, mi nombre es Leonardo, soy asistente de distribución, trabajo en Cusco. Feliz aniversario TOPSA. Ali maintenant tu sens son droite Topsa, sede Cusco. Feliz aniversario, 54 años. Hola, mi nombre es Leonardo, soy asistente de distribución, trabajo en el sede Cusco, feliz aniversario Topsa. Hola, mi nombre es Elizabeth Martínez, trabajo en el sede Cusco, soy la administradora y deseo para todos, todos, todos los que trabajan en Topsa, un feliz aniversario, 54 años. Jorge Alfano, te aquí en Cusco, feliz aniversario, Topsa. Buenas tardes, soy Alexandre Barrantes Torres, soy el mensajero de TOPSA. Feliz aniversario, 54 años, TOPSA. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Delgado, soy el almacenero. Feliz 54 años, TOPSA. ¡Feliz, ¡Feliz aniversario! Hola, mi nombre es Erika, soy motorizado, estoy feliz de pertenecer al grupo Topsa, sede Cusco, feliz aniversario 54 años. Hola, mi nombre es Leonardo, soy asistente de distribución, trabajo en el CD Cusco, feliz aniversario Topsa. Hola, mi nombre es Elizabeth Martínez, trabajo en el CD videos, aparte porque estamos con toda esta celebración, yo sé que está virtual, es una pantalla, pero estamos aquí, estamos aquí, cada quien en su, en su casa, pero está celebrando que TOPSA cumple 54 se años. Ay, no sé si se me escucha, se me está escuchando bien todo. Sí, genial. Entonces... Vamos a, sin más, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, que está por aquí, está conectadísimo. Es él es Juan Pablo. A ver, no sé si por ahí lo, lo vemos. Juan Pablo Álvarez es vendedor de monturas, lleva más de 10 años en la empresa y ha hecho una línea de carrera que le ha permitido conocer diferentes áreas. También es papá de tres hijos y es abuelo. Muy consentidor él. Es un excelente profesional que siempre va a tenernos una sonrisa y hace, por supuesto, agradable el ambiente de trabajo. Bienvenido, Juan Pablo, a este espacio. ¿Cómo están compañeros, amigos y clientes? Eh, bueno, muy agradecido por, por, por esta oportunidad de, de poder expresarme por el 54 aniversario de la empresa, ¿no? Eh, como dice, sí he hecho una línea de carrera porque yo entré en Toxa en el 2008 y entré como mensajero a pie. Y bueno, no sabía nada de lo que es este eh, el mundo óptico, ¿no? Y después este, yo iba y. A los clientes y me daba vergüenza decirle señor tenga esto y me preguntan ¿y qué es? y decirle pues no sé ¿no? entonces poco a poco comencé a averiguar a capacitarme encontré en, en Juan Manuel Velarde un gran amigo que es un consultor de, de, del área que me comenzó a ayudar mucho porque sí, sinceramente quería saber más de lo que yo estoy trabajando ¿no? después ya así este, paseaba mensajero con moto eh, y en el 2000 17, no, 2018, me, me proponen al área de venta de, de monturas, ¿no? Que definitivamente fue algo muy distinto y también encontré un grupo humano en, en Lidia, Karina, Daniel, eh, Luis vaca eh, Percy Lozano, que da, da no trabaja con nosotros, pero ellos todos fueron muy amables conmigo, me ayudaron bastante, me dieron muchas pautas para poder yo... Eh, vender, no eh, por ejemplo Daniel me ayudó mucho en el sistema que es distinto cuando uno es mensajero a cuando ya eres vendedor y tienes que entrar al sistema, hacer tus requerimientos, hacer muchas cosas, eh, bueno, hasta ahorita sigo perdido un poco en el sistema, pero, pero ahí le estoy dando, no este, me gustan los retos y sinceramente lo asumí y creo que ya tengo tres años como vendedor de monturas cuando creo que era solamente tres meses Mira tú, Juan Pablo, nos acabas de comentar un poco acerca de la carrera que has hecho aquí en TOPSA. A mí me gustaría que, que me cuentes un poco acerca de cómo TOPSA ha afrontado la pandemia, ¿no? Desde, desde tu espacio, que nos bueno, cuentes acerca de las facilidades Ahí tengo, ahí tengo, tengo una anécdota que muchos de, de, de mis clientes, con, con los que yo converso siempre, porque, eh, bueno, yo eh, tengo clientes en Huaraz, en en Pucallpa, en Puerto Maldonado, en Juliaca. Entonces, siempre voy, lo visito y, y me gusta conversar con ellos. Y, y más que un trato de proveedor, vendedor, eh, solamente es un trato amical en el que yo siempre converto, ¿no? Y la anécdota que yo tengo es cuando empieza la pandemia, pues yo era el nuevo, entre comillas, del grupo, ¿no? Entonces, este, vino la suspensión perfecta y todas esas cosas y, y ya me habían dicho por ahí, hoy oh, de repente, pues, a haber este, bajas en, en la empresa, cosas así, ¿no? Y yo estaba con miedo, pues, ¿no? Y en eso este, estaba cenando con... Bueno, estaba almorzando con mis papás, mis hijos, y suena el teléfono. <risa> Veo la llamada, y era nuestro gerente, señor Rey Bedoya, ¿no? Y entonces yo dije, ay ¡Ah! qué pasó ya! Pues dije, ya, prácticamente, ¿no? Contesto la llamada, señor Rey, ¿cómo está? Este... Sí, muchas gracias por la oportunidad que me ha dado. Me dice, Juan Pablo, no, tranquilo, me dice, lo que te estoy llamando es porque necesito que vayas a, a Chorrillos y que nos apoyes a, a ser este, el supervisor de bioseguridad. que significaba? Que tenía que estar todos los días temprano dándole los guantes, la mascarilla, echándole, este, desinfectando a la gente, conversando con ellos. Cuéntanos él, o, un poco o... acerca, acerca de eso, Juan Pablo, acerca exactamente de los... Del... ¿Todo el procedimiento y el protocolo de, de bioseguridad que tiene todo sí, sea, eh, fue fue eh, bueno eh, eh, nosotros tenemos desde que entras te tienes que desinfectar las manos porque tenemos nuestro alcohol tenemos nuestra bandeja para que los pies no, no, no se puedan desinfectar yo era el, el personal que estaba en la puerta me encargaba de echarle el alcohol a toda la gente bueno yo un poquito ya con gracia, como para que los chicos se rían, yo les decía, yo soy el chamán, wey, que venga el dinero, y que, que venga el amor y cosas así, ¿no? y la gente, hacía ah, se da la vuelta y se reía, pues, ¿no? Entonces, este, ya no era ese trato de, de estar un poco serio, porque igual todos salíamos en pandemia y, y era un poquito el, el temor, ¿no? Y cuando yo les hacía la broma, pues, como que ya, ja, ja, ja, y entraban más, más tranquilos y, y podían este, trabajar con, con seguridad porque le dábamos las mascarillas, le dábamos los guantes, eh, todo lo que necesitaban, nosotros sí. le, le, le dábamos para que ellos tengan este, y, y estén tranquilos, ¿no? Entonces, esa, esa fue una deuda que yo tengo, porque yo veo el teléfono y mis lágrimas se comenzaron a caer, dije, oh, ¿qué pasa? ¿No? Y después cuando me dicen que me van a, me van a mandar a mandar a hacer otra cosa, cuelgo, y mi familia, pues, este, mis hijos, papá, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas llorando? Y, y mi mamá, y digo, no, ay, ¿qué te que estoy contento, porque no, o sea, no me están llamando para para, para este, darme un paso al costado, sino para hacer otra cosa mucho más productiva, pues en la empresa, ¿no? Y ahí estuve apoyando, al, eh, ahí conocí más de fondo a, a, a Yael, a Caterín Solano, a este, María José, ¿no? Entonces, fue un grupo muy bonito, pero después ya también me volvieron a llamar para regresar al área de ventas, y bueno, aquí estoy, como les digo, bueno, pues, ya vendiendo... Eh, en, en, muchas, en muchas provincias que tengo, ¿no? que, que, que conozco, que, que definitivamente me gusta lo que hago, me gustan muchísimo este, eh, las ventas, me gusta muchísimo eh, aprender, porque día a día se aprende mucho, y siempre yo le recalco a los compañeros ¿no? de que este, estamos para aprender, estamos muy, muy orgullosos. Yo, bueno, al menos soy muy orgulloso de, de la oportunidad que me dieron y, y que creo que no, pues no, no, no he decepcionado ahora no a nadie, ¿no? Entonces, sí, me, me, me gusta, como digo, lo que hago, ¿no? Y Juan Pablo, ¿cuál, ¿cuál crees que es el principal valor, o el que más te gusta de TOPSA? La unión, como te digo, la unión de, de, de todos los compañeros, como te comenté yo, este, como mensajero, pues, no sabía absolutamente nada, que era una resina, que era un policarbonato, y nada de esas cosas, entonces, eh, me apoyé en, en, en Juan Manuel, como te digo, que que me ayudaron, que me dijo, mira, así se hace, esto, esto, me, con, me dio unas pautas y yo comencé. Entonces, cuando yo iba a un cliente, le decía, este señor, acá tiene sus resinas, acá tiene su policarbonato, acá tiene su, su este, bueno, antirreflex. En ese tiempo no bueno, había film porque ya son muchos años atrás, ¿no? Y después, como te digo, este cuando entré al área de ventas, totalmente igual, todos los compañeros, yo era el nuevo eh, chico que no sabía nada, entonces por ahí, como digo, Daniel, Juan, me dice, mira, así se hace esto, esto, se ingresa así, se pide requerimiento acá, entonces, con mucha paciencia, eh, Lidia, Karina también, siempre me, me llamaban, Juan, mira, este, tenemos estas promociones, entonces, yo rescato mucho la unión que tenemos como, como equipo, ¿no? Un, un equipo muy bonito que tenemos, ahora ha crecido un poco más nuestro equipo de ventas, y a la vez, este, como a mí, me, ha, me, ha, me han apoyado, yo trato de, de a todos este, apoyar. Bueno, yo cuando viene una colección nueva de monturas, por ejemplo, me gusta tomarle unas fotos así, bien detalladas, con su, con su florcita. Su... exactamente Exactamente. Eh, y entonces este, ya yo le tomo las fotos a todos y le comparto a todos mis compañeros. Muchachos, estas fotos son de la nueva colección. Y después he viajado, como te digo, muchas veces a, a provincias y veo mis fotos ahí, pues en los clientes, ¿no? Me dicen, pero compárame esta foto de acá, yo quiero... Y digo, uy, oh, esta es mi foto. ¿Quién le ha vuelto a la señora? Y en, hago, revista, y... en revista, en <risa> revista. Sí, sí, definitivamente, este, me, me gusta lo que hago, como te digo, ¿no? Y muy contento de, de pertenecer a esta gran familia. Muy siempre le digo a, a, a todos, ¿no? Toxa es una de las mejores empresas donde yo he podido llegar y, y orgulloso de estar aquí, pues, ¿no? Qué bonito lo que mencionas, Juan Pablo, porque mencionaste la confraternidad, esto que Nino también nos habló al inicio, que es una gran familia topsa, y tú lo acabas nuevamente de colocar. Te imaginas la sorpresa que se han ya llevado los clientes, ¿no? Verlo a, a Juan Pablo primero que lo visitaba como mensajero y ahora que los visite como un asesor de ventas y más profesional, como él mismo lo acaba de decir, ¿no? Recalcándole sí. cada vez los productos, entonces. Es muy agradable eso, ¿no? Sí, definitivamente, Nino, tienes razón. Hay mucho... Yo, como Yo, yo comencé como mensajero a pie en Lince. Después ya adquirí la moto y conocí a Ate. En hallado, mi barrio. O sea, todas las oficinas. Yo he trabajado en todas las oficinas de Lima. Y después ya como vendedor de monturas he, he, he podido conocer las oficinas de provincia, ¿no? Un saludo a Evelyn de Chimbote. ¿Cómo estás, Evelyn? Ahí también, ahí también estuve mucho tiempo. Uy, si digo todas las oficinas, me voy a devorar dos días acá. O sea, sí, saludando ahí, sí. eh, Juan Pablo, sí, no saludando, la oportunidad de saludar a sus sí. compañeras, a sus compañeros. Sí. Qué eh, lindo, bueno. Juan Pablo. Qué bonito, lo que, qué bonito lo que nos compartes, porque aparte, como dice Nino, has creado una carrera y eres también un digno ejemplo de que, de que tus, tus logros uno se las lucha para llegar a donde está, y tú eres... Sí, definitivamente, definitivamente todo, todos los compañeros que me conocen, que, que, que he compartido un momento con ellos, saben que, que no ha sido fácil para mí este, estar eh, en el grupo de ventas, ¿no? Ha sido muy difícil, pero también, como te dije al principio, me gustan los retos, lo asumí, dije, está bien, vamos, y, y hasta el día de hoy, ¿no? Como te digo, este... Me dijeron que de repente podría ir a hacer tres meses de prueba y ya, pues, son tres años que tengo aquí y, y feliz, ¿no? Y feliz, yo feliz. Mira, veo Y sin algo voy con fuerza, voy con mucha fe, como le digo. Yo siempre le digo, le pido a, a Dios o al barbas como a veces le digo, que me acompañe, que me ilumine y, y sin Él nada, nada sería mucho en esta vida, pues, ¿no? Gracias, Juan Bien. Pablo, por estar aquí, por haber compartido tu experiencia, qué bonito ustedes, lo que nos has María, comentado. Por... Lo que... Gracias a ustedes por, por, por, por permitirme conversar un momento con, con otros clientes que de repente no me conocen, o con mucha gente que, que todavía no me conoce, ¿no? y, y espero conocerlos algún día también. pues no Bueno, el día de hoy, de sí. aniversario 54, ¿cuántos se están conociendo? Y te damos así el más abrazo confraterno que existe virtualmente. Muchísimas mucho, gracias, Juan Pablo. Gracias. Gracias por... Bueno, ahora pasamos a presentar a nuestra gran Rosita, que está por aquí también conectada. Estoy emocionada con Rosita. Rosa Grados es líder fund en el área de call center. Lleva más de 10 años en la empresa y ha hecho una línea de carrera que le ha permitido conocer diferentes áreas dentro de, desde nuestros centros de distribución hasta el call center. Es una excelente profesional, ella es muy colaboradora y preocupada con sus compañeros de trabajo y siempre está dispuesta a ayudarlos y a poder aconsejarlos. Rosita, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches con todos mis compañeros. Bueno, primero para desearle un feliz cumpleaños a nuestro querido Topsa Granvicio por sus 54 años. Y yo creo que, bueno, cada día estamos este, avanzando con la tecnología, definitivamente. Todo, cada día va apareciendo cosas nuevas para nuestros ojos, ¿no? La oftalmología es muy grande y se aprende cada día nuevamente. Bueno, yo puedo comenzar iniciando diciendo lo siguiente. Yo he venido acá a Topsa por una amiga, que de una amiga en común, que me trajo acá a Topsa. La verdad que nunca he trabajado en, una, en un laboratorio de lentes, se podría decir, ¿no? Y todo para mí ha sido nuevo, definitivamente, he conocido a mucha gente, una de ellas, bueno, mi jefa anteriormente, bueno, cuando yo comencé acá en Topsa, en Chorrillos, porque comencé acá en Chorrillos, conocí a la señorita Giovanna Balea, yo creo que muchas personas con la conocen a la señorita Giovanna Balea, una buena gerente, de ahí he estado un buen tiempo acá en Chorrillos, después estuve en, en San Isidro, también he conocido buenas compañeras, en San Isidro, en Lince, en Lima también estuve un tiempo. Y bueno, y ahora último que estoy acá en call center, ¿no? Así es. Qué bueno. Ah, sí, bueno, usted también, señor Nino, se ha escuchado de usted. Buenas noches. Eh, se escuchado también de usted a muchos clientes de sus comentarios de acerca de, de, de cómo es la, capa, la capacitación que usted da para ellos. Y siempre tengo buenas referencias de usted. Sí. Uh -huh. Gracias, gracias. Yo sí. más bien te iba a saludar a ti, darte la bienvenida acá a, este, a esta celebración. Y qué gusto me da, así que también seas parte de la familia Toxa y parte de así, como, como muchos de nosotros que hemos empezado eh, de cero, digamos así, ¿no? De tus inicios, ¿cómo han sido? Que tú ni te esperabas seguramente trabajar en una, en una empresa así del rubro óptico, viniste recomendada por una amiga. ¿No? Y mira, mira cómo, cómo has ido creciendo, has pasado por diversas oficinas, has ido aprendiendo y te has integrado sí, muy bien a la familia Toxa. Sí, trato has... de, de aprender un poquito cada día porque usted sabe que todo, todo, todo uno avanza con el día a día, la, las nuevas cosas que, que salen, ¿no? Y ah, bueno, la, la satisfacción que a veces cuando atiendo yo de mi parte a los clientes, eh, satisfecha porque me dicen, señorita, bueno, ya mi trabajo me llegó. Y quedó bien. Esa es mi bueno. satisfacción del día, ¿no? Me da gusto cuando me di eso porque me siento halagada por esa parte, ¿no? Y hay ah, muchos sí. clientes que son, bueno, todos los clientes son buenos, simplemente hay que tener mucha paciencia y tratar de darle lo mejor de nosotros, de nuestra parte, y brindarle lo, lo mejor los mejores productos que tenemos definitivamente nosotros, ¿no? Y con la calidad y la garantía que siempre damos nosotros, nuestros productos. Qué bonito, qué bonito, Rosa, por, Rosita, porque aparte tú llevas 10 años en Topsa. Mira, ¿cuántos años desde que viniste por una amiga? Así es, sí, sí, vine por una amiga como le dije inicialmente y me siento contenta, me, estoy, me, me agrada estar acá, me agrada sinceramente. Y nosotros, eh, me siento y nosotros sentimos tu, tu alegría y tu comodidad de pertenecer a Topsa, qué, qué lindo que estés aquí también. A mí me gustaría hacerte una pregunta, eh, ¿por, qué, ¿por qué crees que Topsa se ha consolidado como el aliado del óptico independiente así desde tu mirada bueno yo pienso que desee por la misma el mismo avance que nosotros también aprendemos las nuevas cosas que salen y exponemos a nuestros clientes y bueno este ¿Qué más puedo decirte? La confraternidad y la, reunión, y la unión que tenemos cada uno que le brindamos nuestros productos a, a los clientes, ¿no? Bueno, esa es mi satisfacción y, y seguir adelante definitivamente, ¿no? Y ah. brindarle lo mejor a, a los clientes. Qué bueno, qué bueno. Y si tuvieras que decir una palabra, Rosita, una palabra que resuma tus años en TOPSA, ¿cuál sería la palabra? dar gracias, gracias y la satisfacción con todo este, nuestro equipo de acá, de TOPSA, todos, porque todos somos, somos uno, avanzamos, si hay algún contratiempo tenemos que salir de... nos juntamos, hacemos un equipo y salimos de poquito a poquito, como bien lo dijo mis compañeros anteriores que han hablado, no que esta pandemia nos ha complicado un poquito, pero igual, estamos avanzando. Y para mí TOPSA es todo, definitivamente definitivamente esto o es sea, para mí y me siento feliz. Esta es mi, realmente mi segunda casa, sinceramente es mi segunda casa. Estoy acá todo el día y satisfecha de lo que hago. Me siento bien contenta, en lo personal me siento bien contenta. Qué bien, qué bien. Qué Así bien, Rosita, señoría. muchísimas gracias, de hecho, por estar aquí. Muchísimas gracias por estar acá en el, no sé si tengo fallas técnicas porque bueno, estamos en vivo y mil disculpas por si es que por ahí me estoy, estoy lagueando. Muchísimas gracias, Rosita, por haber estado acá gracias celebrando los 54 aniversario. Okay, es, que viva Thompson, es, un honor para, es un honor para nosotros tenerte en el panel de invitados. Gracias, gracias, muchas gracias. Buenas noches. Cuídate. Igual ya, agradezco a, a todos a los. Agradezco a todos los y las invitadas que están aquí. No sé si ahora me gustaría como que todos prendiéramos las cámaras para que se nos vean. Estamos ahí, se nos ven, se nos ven. Por ahí saludamos. Muchísimas gracias por estar en este. En este espacio. Ahora, a ver, por aquí, bueno, quiero acotar, ¿no? Que muchos de nosotras muchas veces pensamos cuando compramos que solo es una óptica, ¿no? Eh, de... Pero no, no nos ponemos a pensar en quién se encarga en atender ese producto eh, y, y en realidad va más allá, ¿no? Es todo un laboratorio con más de 50 años de historia como lo es TOPSA por brindar un gran servicio y un buen servicio y acá lo estamos viendo con nuestros colaboradores. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Igual todavía no se vayan que ahorita en breve va a seguir, va a seguir un sorteo que vamos a realizar no sé si por ahí Carlitos también nos prende la cámara para poder estar todos y todas los que estamos participando. A mí me gustaría hacer una pregunta, ya que ustedes están por aquí. Me gustaría saber si, por ejemplo, ¿cómo, cómo yo sé si mis lentes son de, son de TOPSA? No sé si, Nino, yo no. ¿Cómo sabría si estos lentes son de TOPSA? No, no sé. Bueno, el, yo te podría decir, en el caso, entiendo la pregunta, que tú como cliente final, como el usuario, ¿no es cierto?, el usuario de los lentes, simplemente tienes que, eh, ya no, no, este, no, no, no, este, ¿cómo te podría explicar? Se sabe que tú has, has, has asistido a una óptica eh, formal, ¿Cierto? Has llevado tu fórmula, o sea, tu receta, o te han medido la vista en el establecimiento, vas a recoger tus anteojos y tienes que recabarle la tarjeta de autenticidad que acompaña todos nuestros productos TOXA. ¿no? Ahí se va a indicar el producto que has comprado, o sea, el material, el tratamiento que has recibido, ¿no? que es la mejor prueba del de, eh, lente el, el, el que estás recibiendo. ¿Cierto? Entonces, eso es como te puedo decir, como el sello de garantía de TOXA, hacia el usuario final, ¿no? Porque ya la, la óptica que son nuestros clientes también tienen ese, ese mismo servicio, digamos, ¿no? La garantía del caso. Uh -huh. Genial, lo voy, a, lo voy a tomar en cuenta. Muchísimas gracias, Nino. Para ahora en adelante voy a, a tomar tus, tus recomendaciones porque sí, muchas veces nosotros vamos y no sabemos exactamente si es que son de calidad o no, pero ahora con lo que nos acabas de mencionar creo que queda bastante, bastante claro. Aquí estamos, estamos Rosita con Juan, con Tami, con Nino, es una pequeña muestra de la gran familia que es Topsa. Les agradezco y ahora venimos con unas pequeñas preguntas porque se va a venir un sorteo, nada más y nada. Uh -huh. Va a venir un sorteo con unos grandes premios, no sé si Nino, tú quieres contarnos acerca de los premios que vamos a tener. Sí, bueno, tengo entendido que van a ser a todos nuestros amigos que nos han acompañado hasta, o nos siguen acompañando hasta el final de esta presentación, vamos a lanzar unas preguntas. ¿No? Muy sencillas, muy fáciles de responder y al primero que conteste se va a ser acreedor a unos, a unos premios, no unos premios en productos de Toxa. No sé si ya estamos es. para lanzar las preguntas o esperamos el boom, la campanita que nos digan que ya. Yo creo que ya estamos. ¿ah? Por ahí en interno me están diciendo que ya está. Carlitos acaba de prender su cámara. Carlos, por favor, acompáñanos a este momento porque por el 54 aniversario de TOPSA vamos a hacer en este momento un sorteo para quienes nos respondan nos respondan algunas preguntitas que, estamos, que vamos a soltar. Nino, igual háblanos acerca de los premios. Por acá me, han, me, me están informando que son grandes premios, son tres premios que tenemos. Sí, casualmente, el, para recalcarles que eh, habíamos mencionado al inicio, TOXA siempre está a la vanguardia de la, los productos optométricos que se lanzan en, en el mercado. Y entonces tenemos tres productos de la última tecnología que hemos lanzado, el la Smart App. ¿no? Estos productos van a ser, el primer premio central va a ser un Signature Smart, el segundo premio es un Office Smart y el tercer premio es un Free Evolution Smart. Los tres productos ya ustedes saben, es el primero es un progresivo, el segundo es un progresivo ocupacional y el tercero es un monofocal. Los tres tallados con tecnología Freeform, los cuales ya nuestros clientes saben de qué se trata. Yo creo que se ha creado bastante expectativa con respecto a esto. Y entonces, no sé si lanzamos ya la primera pregunta, Meida. Así es. Así es, Nino. Vamos de una vez a lanzar nuestra primera pregunta. Y la primera pregunta, a ver, atentos, todos así con el celular, con la laptop. La primera pregunta es, ¿cuál es el lente multifocal más vendido del mercado? A ver, ¿quién nos va a contestar primero? Estoy por ahí, voy a estar atentísima. ¿Cuál el es el lente View. multifocal más vendido del mercado? Ahorita, el Adaptaview. Rosita... Rosita nos está contestando, Rosita, es para aquellos quienes están mirándonos ahorita en el en vivo, Rosita ya dio y ahí anotando. Vamos a ver, Rosita, quién te ha escuchado y acaba de anotar la respuesta. A ver, vamos a ver, en este momento nos van a decir por interno quién más ayuda ha sido. No me ayuda, más ayuda no pudo haber. Más ayuda, no, ya. Rosita dio la respuesta. Es más, Rosita se lleva. No. Vamos a ver quiénes nos está, quién nos está contestando. Por favor, los que están y las que están mirando, ya Rosita dio la respuesta. Yo creo que están. A ver, vamos a ver en este momento quiénes están a ver contestando. Qué es A ver, por aquí, por interno, me van a enviar, estoy nerviosísima porque no sé quién ha estado tan atento o atenta. A ver, vamos a ver. Creo que, creo que nos, nos han contestado, niño, no sé si tú puedes ahí corroborar, adapta, adapta, Quiero, creo que es la primera que colocó es Marta, ¿verdad? Marta, sí, Marta por la primera que eh, respondió acertadamente. El que es Adapta. El Adapta View, sí. Ah, entonces, Marta PS se lleva el primer premio del sorteo que tenemos ahora. Y el primer premio es un Signature Smart. Ajá. Así que, felicitaciones, Marta, porque estuvo... <risa> rapidísima, escuchó a Rosita ahí mismo, cogió el celular no, mentira, confiamos en que Marta sabía la respuesta, por supuesto ahora vamos a lanzar la segunda pregunta para nuestro segundo premio, no sé si la quieres tú decir Nino, por favor bueno, sí, claro a ver, a ver para que, vamos a hacerlo pensar un poquito, ¿ya? ¿te parece? <risa> vamos a hacerlo, más difícil a ver, a, a, a, primero que, me, que responda cinco nombres cinco nombres de los lentes de contacto que vendemos fácil también, ¿a fácil y sencillo cinco nombres de los lentes de contacto que vendemos Y ahí Juan Pablo, Tami, hacen pues, más fácil, no puede estar, estar. estar yo no puedo, puedo participar ir? en el concurso ¿puedo decir <risa> o no? ¿yo puedo responder? ¿yo puedo responder también? Eh? no, no ¿Me están ahí queriendo responder Vamos a ver quiénes contestan. A ver, vamos a estar revisando es? igual internamente. El, el premio es un Office Smart, ¿no? El primero que conteste cinco productos de lentes de contacto se lleven a. Yo dito, yo dito. Mi cliente, por favor, mi cliente, mi cliente, por favor. Tus yo siempre le vendo lentes de contacto, por favor. No me a quedado mal. Vamos, clientes de TACNA, vamos. Oy. Vamos. Llorito, llorito. Pongo los nombres. A ver, vamos a ver por interno si nos dicen quién, quiénes son los que, o quién es, quién ha contestado. A ver, ya, ya nos mandaron. A ver, por sí. favor, cerciora tú, Nino, si está correcto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, exactamente. Correcto, tenemos. entonces se lleva ¿Sí? Jordi Ángel Arenas Ulloa. Se ¿Sí? lleva nuestro segundo premio. Y para que no haya duda, vamos a mencionar su respuesta, ¿ya? Para... Por supuesto. Un Softlink, Avaira, eh, Biofinity, Lunar y Freshly ¿correcto? Correcto, <risa> notario Nino. Genial. Entonces, <risa> se acaba de llevar Jordi Ángel Arenas su un Office Smart. Smart. Ajá. Y ahora vamos por la última pregunta. La última sí. pregunta, así que por atentísimos. Un por un Free Evolution Smart. A ver, por, un un la, free, la pregunta. por un Free Evolution. A ver, entonces, mmm, esta pregunta. ¿Cuál fue el último gran lanzamiento de Topsa? A ver. ¿Qué pregunta? Qué buena. No. A ver, ¿cuál fue el último? No. Gran lanzamiento no, no, no, de Topsa. Estoy, estoy aquí revisando no, los, no, los comentarios. No. No, Vamos a mentiras, ver quiénes. No. Rosita, Juan Pablo, Tami, Carlos están porfa, a todos sus clientes mandándoles vibras, landas, WhatsApp, <risa> conéctate en ah, esta pregunta de... más fácil? ¿es? ¿no? ¿Algo más difícil? Ahí Sobre está el... con los grupos. Todos, todos, todos los que asistieron al Tops Academy deben estar contentos de, de esta pregunta, ¿no? Claro. Imagínate, muy Imagínate, todos los que están estamos, porque estamos hoy día celebrando, estamos celebrando el 54 aniversario de Tosa. Teníamos que entregar preguntas para que nuestros nuestros colaboradores, los asistentes a este en vivo, se lleven este premio. Así que vamos a ver, ya me están enviando quién quién quién es. A ver, creo que la primera que ha contestado es Carolina Cárdenas. Gómez, notario Nino, por favor, dime si es correcto. Carolina de la avenida Venezuela, ¿será? Mira, Juan Pablo, Stavaro. Carolina Cárdenas Gómez ha contestado que es un Smart, smart Technology, ¿es correcto, Nino? Y eso, eso es lo que tendríamos que consultar porque el nombre está incompleto, ¿no? Eh... Eso, le faltó la otra sí. partecita. No, Pero yo sí, creo que sí. Nino, como estamos hoy día de aniversario, claro, estamos, hay que regalar. Ay, deja. estamos, estamos felices. ¿Qué hay que regalarle. Estamos celebrando, claro. <risas> sí, sí, ya está bien. Todo entonces, vale entonces no vale. Carolina Cárdenas, te llevas hoy día. A ver, ¿qué se lleva a Nino si me Sí, Felicitaciones a las y los ganadores de este sorteo fugaz que acabamos de hacer. Se llevan ustedes unos grandes lentes, y ustedes se preguntarán, ¿cómo voy a hacer para tener estos lentes en mis manos? Bueno, simplemente lo van a solicitar en su sede, y con sus datos respectivos, por supuesto, y se les va a hacer llegar eh, la entrega, ¿verdad, Nino? Sí, sí, lo mandan como, mandan la orden como un trabajo normal, ¿no? Como una orden normal, y ahí solo le agregan observaciones premio por aniversario, ¿no? Y correcto, ya se, se, se le entregará su el premio ganado en este caso, ¿no? ¡Qué lindo! Entonces, felicitaciones. Mire, yo, yo quería ¿Eh? concursar, Nino, estaba acá con mi celular, <risa> pero bueno, no se pudo. <risa> felicitaciones a, a los y las ganadoras que están... Ahí estaba Juan Pablo también. también. Agradezco a todos los y las asistentes que han estado, también a nuestros grandes invitados e expositores, por haber estado en esta gran celebración de aniversario. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna palabra o algo para poder cerrar esta gran celebración? Me gustaría, me gustaría, me gustaría a, a mí este, dar un saludo por el aniversario por los 54 años de TOPSA y de verdad estoy involucrada en este mundo óptico de, de, inno, de innovación, de tecnología ¿no? y agradezco la oportunidad de pertenecer a esta gran familia. Feliz aniversario. ¡Feliz aniversario a ti! Uh -huh. ¡Muchísimas gracias, Tami! ¿No quieres darnos algunas palabras? Bueno, sí, como te digo, reitero nuevamente mi, mi alegría, mi admiración y sorpresa, sobre todo de encontrarme con grandes historias. Y yo me imagino que si he, si he escuchado a cuatro amigos, cuatro compañeros, ¿cuántos debemos tener en la, en la empresa? Y yo creo que el próximo año podríamos también tener así cuatro compañeros más ¿no? de repente para irnos conociendo y que el público y la serenata los... de Carlos ¿ah? no ah, sí, nos olvidemos ya está agendada ya, ni... ya está agendada de hecho ya está agendada de todas maneras toda manera tenemos que, que estar para, <risa> para, ese, para ese... claro sí sí comprometido ya está comprometido así ah, es que... no, yo eh, desearle a, a todos los compañeros este, que sigan sí, sí, sí. festejando pues, nuestro 54 aniversario y y ya pues el día lunes yo ya estaré en Juliaca visitando a mis clientes, Julia Capuno y Puerto Maldonado. Así que... Atentos, esperan. que llega Juan Pablo. A... Ya <ríe> llego con todas las novedades de Topsa. <ríe> Juan Pablo ya está, ya. Ya está. Muchísimas gracias Juan Pablo, Tami, Rosita, Carlos, por haber estado aquí, por compartirnos toda la experiencia en Topsa. Feliz aniversario. Sigan disfrutándolo y celebrando desde su casa. Sí o no, Nino, se puede sacar ah, una sí. copita y seguir celebrando. Totalmente, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo, el cuerpo lo, lo sabe. Y bueno, no, yo sí te haré el Les invito a todos los que nos están viendo a estar atentos y atentas al grupo Tops Academy porque se van a venir muchas novedades, ¿eh? Así que me despido <risa> sin más. Muchos abrazos, es viernes, el cuerpo lo sabe, y a celebrar. ¡Feliz 54 aniversario, Topsa! ¡Chao! ¡Felicidades, Topsa! ¡Feliz aniversario! Bendiciones a todos! Igualmente, felicidades. Igualmente felicidades. Hola, felicidades. feliz Hola, mi nombre es Celica, soy motorizado, estoy feliz de pertenecer al grupo Topsa, sede Cusco. Feliz aniversario, 54 años.